Un mapa para la people Music de verdad como los Beatles con la rapeamos, la tiramos y nos fuimos En Medellín yo te muestro el equilibrio Sigo la corriente de mi torrente sanguíneo oh. Miño, yo te muestro mi dominio ¿Sí? Es la luz sagrada, la palabra del raciocinio Y el espacio vino, anda más despacio Yo te ocasioné dolores en el intestino oh. Si rapeo con el alma, no solo por palmas Tú lo sabes, por eso te salva. Algunos rapean y solo cantan no por el don de la palabra, oh. hoy resalta el Jaycito es el que falta. Sí. Yo me mantengo con el teo, no paso falta. Hoy canta el original Juanca en nombre del Juan, el Dominican. Canta oh. tantas, críticas tantas, magníficas cantas. Philip Lambanca se me va la terminación. Esta es la germinación de Juanca. Oh. O la dominación del don que parece sí. ficción. Rapeo con la voz del corazón. Que la presión de la competición arruine el lado artístico de esta presentación. Trajo las luz de que no trajo el sol. En Medellín vine a mandar yo, dejando el alma por el real hip hop. No importa, Son razón, razón, visión profundo ¡Ay! Con mis labios amplios Yo cambio lo rotundo ¡Ay! Abro dios Y no es solo por mí, todos tenemos esta voz Todos tenemos esta conexión